Bueno, así que yo eh, hoy día, justamente para hablar sobre estos temas, estoy enlazado con Claudia Agüero, y es especialista en seguridad alimentaria, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. No, Claudia, muchísimas gracias por atendernos y, y por estar, digamos, irrumpiendo tu tranquilidad un sábado. ¡Capital! <risa> no, no te preocupes, yo encantada de poder eh, ayudar porque es un tema muy importante. Claro que sí, Cla eh... Claudia, te escuchamos, el Perú te escucha. Muchas gracias. Bueno, recalcar que, que que es cierto lo que acabas de comentar, es muy importante seguir las medidas de bioseguridad, que que en realidad mucho antes del COVID son medidas que hemos debido de aprender y aceptar y además eh, realizar, ¿no? Como bien lo dice la resolución ministerial, eh, 142-2020 le produce ¿no? en, en el anexo de, de protocolos para restaurantes y afines, Aquí lo menciona, ¿no? de, de la utilización de, lo, de, de los EPP necesarios, las mascarillas, los, los lentes, los guantes, y que muchos de estos ya son artículos que de por sí siempre cualquier persona que, que labora, que trabaja ¿no? en, un, en un restaurante o está en contacto con alimentos, los debe de utilizar. Esto hablamos de que es algo desde de, de mucho antes, ¿no? Del Covid, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que nosotros como usuarios debemos de recalcar, debemos de priorizar poder, poder ver de manera visual de que estos protocolos se esté se esté cumpliendo. ¿Cómo? Aquí mismo protocolo nos dice, nos da incluso unas fichas que todos los restaurantes las pueden tener, las pueden llenar, por ejemplo, desde el protocolo del lavado de manos, desde el protocolo de la disposición de los residuos, todo esto debe estar de manera visual en el restaurante. Entonces, quiere decir que cualquier usuario que va a ir a recoger su pedido, ¿no? de repente del delivery, o que puede pasar por algún restaurante en algún momento, eh, va a poder visibilizarlo. Si eso no lo vemos, ya de por sí preferible no comprar en ese lugar. ¿no? Uh -huh. Ahora, hablamos de protocolos de todo, desde el protocolo de lavado de manos, protocolo de limpieza de los utensilios, protocolos que deben estar establecidos no de boca a boca, sino de manera escrita y verificados a través de un cargo. Debe haber un personal que verifique que todos estos protocolos se den. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, tenemos a alguien que esté encargado de la limpieza de algún área o alguien que esté encargado de la recolección de los residuos, pero cada persona lo puede hacer de una u otra manera a su criterio. El detalle está que aquí no podemos regirnos a base del criterio de cada uno, sino según lo que dice la disposición. Y para esto, esto debe estar de manera escrita. Por ahora el personal encargado de la limpieza de N áreas no está en ese momento, entonces cualquier otra persona lo podría hacer basado en los mismos criterios del protocolo. Es por eso de que todo esto debe estar de manera escrita, y debe de registrarse en un CARDES y debe de hacerse seguimiento todos los días. Y, y, y acá que recalcarlo, ¿por qué? Porque se está dando justamente ahora que a raíz de que ya se ha abierto muchos restaurantes para poder hacer el delivery, hemos visto colas, ¿no?, desde personas, eh, aglomerando muchos de estos establecimientos con el fin, pues de, de obtener el producto. Eh, ¿Y qué pasa? Si, si el aforo se da más allá del permitido, ¿sí?, ¿Qué uh -huh. pasa? Que ya no se van a seguir las medidas. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a lo que podamos. ¿no? Entonces Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y aquí también bien claro lo dice, que el propio restaurante debe de ver si la persona que quiere adquirir el producto está siguiendo también las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y seguir el protocolo del de distanciamiento de dos metros de distancia, que es lo que se pide para los usuarios que van a ir a comprar o recoger el producto... Entonces, el mismo restaurante debe decir, ok, ¿puedo atender a esta persona o no? Y eso es importante, porque a veces nosotros como, como consumidores, ¿no? Existe el dicho del consumidor siempre tiene la razón. Ahora, Pero si el consumidor no el respeta, pues definitivamente no se le va a poder atender tampoco. Ahora, Claudia, seamos sinceros, hay una encuesta, uh -huh. hay un estudio que han realizado justamente y eh, que determina que seis de cada diez personas tienen miedo a utilizar, comprar delivery, comprar, eh, digamos, comida y comprarla por delivery. ¿Qué opinas tú sobre el tema? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad eh, es este es, es entenderse, es entenderse dadas las circunstancias, ¿no? Pero hay que recalcar que la comida no transfiere o no transmite el virus. La Gracias. comida no. No o sea, no es que yo voy a ingerir una manzana de repente que tenga el virus, me, voy a, me va a dar coronavirus. No. El detalle está... En la exposición, yo puedo agarrar un producto que está contaminado e inmediatamente de repente me toco mi cabello, me arreglo la mascarilla, no, me toco mi rostro, o voy a mi casa y comienzo, sin lavarme las manos, y comienzo a dejar ese virus en todos lados. Uh -huh. Entonces, es más el tema de transmitir el virus de esa manera, manera física, más que biológica. Quiere decir de que el virus no contamina las, las frutas, las verduras, y yo lo voy a inserir. Eso, eso no. Por ese lado no debe de, de, de haber miedo, ¿no? Claro. Pero para eso tenemos que seguir las medidas de, de higiene, las barreras, las barreras que tenemos que cumplir, ¿no? Ajá. Entonces, todas aquellas personas que quieren, eh, eh, de, digamos, ¿no? ya pedir algún tipo de delivery, primero hacerlo en restaurantes que estén autorizados por el eso es importante. Porque hoy en día vemos que hay muchos restaurantes que han abierto al saber que ya eh, se les está dando permiso a muchos, ¿no? Pero son restaurantes que vemos, incluso en las noticias, lo podemos verificar, ¿no? Que no cumplen ni siquiera las medidas básicas que de toda la vida se han pedido. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es importante porque no solamente, ojo, hablamos de coronavirus, hablamos de infinidad de infecciones, gastrointestinales, etcétera, que nos pueden dar por comer un alimento, en este caso sí contaminado, ¿no? Claro que sí. Entonces, tenemos que seguir todos los protocolos y para eso eh, tener también en claro ¿no? que los restaurantes tienen que tener todos los certificados de desinfección, de desratización. Pero ¿cómo, saber, pero ¿cómo saberlos? O sea, por ejemplo, en Lima Norte uh -huh. y, en, y, otro, y en Lima Sur y en San Juan del Urigancho hay diversos, eh, digamos, restaurantes, pollerías, chifas que ya empezaron a mandar comida de, de manera delivery y que no necesariamente tienen todo, todos estas están tomando todas estas medidas de, de seguridad, que se, de estos protocolos de seguridad que se les está exigiendo. Entonces considero que por lo menos el gobierno debería tener, por ejemplo, no sé, eh, un carnet o algo que identifique que el restaurante sí ha pasado los protocolos o por lo menos ha sido fiscalizado. ¿no? Entonces cuando eso ya te da algo de confianza, ¿no? Y por Exacto. lo menos para poder identificar quién, qué, qué, cuáles son los restaurantes que sí están, digamos, han pasado los protocolos y cuáles no, cuáles han sido autorizados y cuáles no. Pero si, si no hay una identificación, un sticker, algo, un carnet, algo que te diga, este va a ser muy difícil identificar quién sí, quién no, y además fiscalizarlos. Va a ser muy complicado. Bueno, sí, Claudia. es cierto, es cierto. Y el periodo también, ojo, de verificación. Porque antes, por ejemplo, podía haber un, un, un tema de, de, de, de verificación de la municipalidad, pero a veces era un certificado que te duraba un año, y entonces durante el año, la primera vez, todo, cumplíamos las reglas y el siguiente mes ya no. Claro. Pero tiene que ser constante constantemente la, la, la verificación de que, de que todo el protocolo se esté dando claro que sí bueno te agradezco te agradezco sobremanera eh, claudia hemos estado con claudio agüero especialista en seguridad alimentaria a quien obviamente eh, le agradezco por habernos atendido y habernos eh, dejado digamos el, el panorama mucho más claro sobre este estas medidas que se tienen que tomar y cómo podemos nosotros identificar y además que el gobierno todavía tiene hay muchos huecos, muchos vacíos ahí. Por ejemplo, el tema de quién, o sea, cómo identificamos el restaurante que sí tiene las acreditaciones, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos? ¿Y quiénes han cumplido con los protocolos? Un carnet o algo, deberían tenerlos de libre, algo. Muchas gracias, Claudia, te agradezco.